Se trata de Francisco Antonio Santos, de 20 años de edad, quien falleció este domingo luego de permanecer ingresado en un centro de salud, tras recibir fuertes heridas en accidente de tránsito. Ella dicen que fue que iba, pero ellos iban tres en el motor, y el que se, el que se hizo esa rotura fue y nada más, los otros no le pasó nada, porque ellos andan no, ahí, los otros muchachos. Y lo llevaron a los eh, el, el chofer estaba parado estaba parado y él le dio por atrás sí. entonces él lo recogió y lo llevó al hospital y también le dejó su número de, teló, de teléfono o sea, es exactamente cuando ella lo llamó que estaba grave él no sé, le dijo algo, yo no sabía, porque de que tuvo que gastar mucho también. Eh. Familiares califican a la hoyo chizo como buena persona. Era un niño bueno, cariñoso con todo, como padre, y como sobrino, como todo. Siempre, hasta en últimos momentos, estuvo contento. Porque cuando uno entraba a verlo, nos daba por en una sonrisa.